Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a eh, la continuación del Franchise Mode en su cuarta parte, en su cuarta emisión Ya estamos bien, ya estamos eh, recuperaditos al 100% de la vacuna, la verdad es que <ríe> sí pegó duro <ríe> Esa cosa sí pegó bastante, bastante, bastante duro eh, Pero ya estamos aquí, vamos a ver en qué, en qué, en qué... No en qué acaba porque yo creo que todavía le falta, pero vamos a ver cómo continúa esta historia eh, después de la conferencia de prensa que se tuvo, de que ahí contestaba algo de, de cómo manejaba la presión, medio acá, medio farolón pues vamos a enfrentar este juego que al parecer es, es un juego de temporada contra los carneros de Los Ángeles eh, en, desde el Show Stadium en, en, en, en Inglewood, California eh, vamos a enfrentarlos a los Rams de, de Sean McVay, ¿no? ya ven que hablábamos en el podcast del pasado jueves de lunes, perdón sobre esta situación de, de Jared Goff. Eh, que, que, que se fue a los Leones y que llegó Matthew Stafford. Y que pues, al parecer se lo ganó a Shanahan. Entonces aquí, si sí, <ríe> no mal recuerdo, fue la semana 12 contra los Angeles Rams. Eh, los San Francisco 49ers aquí con Trey Lance que al parecer están dando un temporadón no eh, no es como que todos los juegos yo pensé que iba a tener que jugar todos los juegos de la temporada pero no, al parecer son juegos puntuales y aquí nos vamos a enfrentar contra los Rams y al parecer vamos invictos, estamos en un temporadón vean ahí está en la tabla de posiciones, el playoff picture para los playoffs estamos como en primer lugar somos los sembrados número uno con récord de 10 y 0, luego los gigantes y bueno por ahí veíamos a los Seahawks y algunos equipos más eh, pues vamos a empezar con las acciones, vamos a empezar pateando eh, el balón. Vamos a ponerle el balón a la primera ofensiva de los Rams. Viene Robbie Gold, vean ahí los resultados de Detroit, semana a 12. Detroit le gana a los Tejanos, 27 a 12. Los Leones de Detroit. Ahí todavía de Matthew Stafford, ¿no? ahí está la conexión y la eh, relación entre los Rams y los Leones que se daría más adelante. Pero bueno, aquí viene el regreso, la recibe desde la yarda 4, sale a la yarda 20, está la 30. ¡se está escapando! ¡Se está escapando! ¡No puede ser! ¡Se está escapando! ¡Viene, mandó el postre por el fútbol y no lo alcanza! ¡Viene, corre, corre, corre! Marcel Harris, ¡Mmm! escapadón para empezar el partido de los Rams, no lo puedo creer aquí, se nos peló, hasta la yarda 10, recuerden ustedes, pero que yo recuerde nadie en todas las simulaciones que llevo desde la temporada nadie me había regresado un kickoff así, aquí los números de golf ¿no? los números medio crezones 2336 yardas, 14 touchdowns y 5 intercepciones ese es el Jared golf que quisieron los leones, vamos a ver cómo les va vean aquí algunos tips que me da la máquina, dice que puedo atacarlos con trayectoras de gancho y a la defensiva le puedo disparar bastante pero... <coughs> Pues yo no les voy a hacer mucho caso. Yo voy a jugar mi estrategia. Eh, vamos a ver... Eh, a ver si es cierto. Pues vamos a intentar, a ver si es cierto que lo de los disparos sí resulta. Bien aquí los Rams. Formación pesada. Un ala cerrada de escudo. Oh, Intentaban correr no lograron mucho una yarda, ¿no? cuando mucho una yardita aquí los, los Rams, segunda oportunidad, nueve oportunidades, nueve yardas por avanzar Jardoff con un hombre a su lado, se para atrás, tira el pase aquí cruzado con el ala cerrada y con Igby, tampoco logra mucho tres yarditas, tercera oportunidad y seis yardas por avanzar creo que sí están funcionando los disparos, vamos a ver si es cierto Tercera oportunidad y 6 yardas por avanzar desde la yarda 11. Todavía pueden lograr un primer gol. En el golf, y no mañana no llega a nadie, tiene tiempo. ¡Oh! el pase! Double Woods, me parece que es. No, ¿qué fue? Touchdown. Hits, algo así, se llama, no sé. Touchdown de los Rams en tercera y 6. No me pueden romper el invicto de los Rams. siento ya más difícil esta, esta. Este, este, este juego no, la verdad sí siento la dificultad un poquito más complicada vamos a ver si es cierto desde el kickoff ya me hicieron bastante daño entonces, pues bueno vamos a ver si vamos a, a ver si puedo evitar eso viene aquí el extra -an. vamos a, a ver si puedo evitar que me hagan más daño o vamos a corroborar si sí está más pesado este nivel o esta dificultad y ahora sí lo siento más difícil que los juegos pasados pero bueno Viene el, el kickoff, los Rams están ganando en el primer cuarto, 7 a 0 y no va a haber regreso, libre con Jerry McKinnon, y aquí viene Troy Lance, vamos a ver sus números de Troy Lance, que nos dicen que te ha tenido una temporada de 2748 yardas, 25 touchdowns y 3 intercepciones hasta el momento, le han interceptado tres balones, los cuales yo no fui testigo, así que yo no les creo nada, Ok, primero rute de 10 yardas por avanzar. Vamos a empezar con el librito. No. Vamos a intentar aquí un pasecillo rápido con el feedback. ¡Uy! Le van a llegarle. Llegaba... ¡Ay! ¡Es completo! ¡Es completo con Kaiusek! ¡Bien! Bien, Que hasta la yarda 46. Le llegaban a Trey Lance. Vean si sí, está como más complicado. Eso si siento la dificultad más pesadita. Primera oportunidad de Ilesa, Penitas en la yarda 46. Ahora sí vamos a, a intentar correr el balón. Y con Rajim Monster viene el bloqueo de Yushik, no lo perdió y aquí que es el corte, o si bloqueado al 98 de los Rams pudo a ver si es una escapada más larga de Monster, pero aún así fue un buen avance estamos ya en la 39 de los Rams ya estamos en el territorio eh, del enemigo, nos estamos acercando los cafés que están ganando los Aguas, 32 a, a 12, viene aquí Monster, Monster gana Alrededor de 8 yardas, 8 yardas, segunda oportunidad y 2 yardas por avanzar. Ahí está Richard Sherman. Que todo un tema, ¿eh? Todo un tema lo de Sherman. Ya hablaremos de eso más adelante, señores. Ya hablaremos de eso tal vez en el podcast. Un tema bastante interesante que hay que tratar. Pero bueno, segunda oportunidad, Dos yardas por avanzar. Doble ala cerrada. Amenazan los Blitz. de abajo, les vienen los Blitz. Y ahí venían los Blitz. Y ¡Oh! Llegó rápido el esquinero, no lo dejó completar. Tercera oportunidad, dos yardas por avanzar. Está, está, está duro, ¿eh? Se está poniendo duro el juego, está poniendo complicado. Me no doy cuenta. Tercera oportunidad, dos yardas por avanzar. Dos corredores al lado de Lance. Lance tira el pase y. ¡Oh, no! ¡Casi interceptado! La viene el esquinero, viene cuarta y dos. Y me la tengo que jugar. Sí señores. No quiero tres. Quiero siete. Tercer, cuarta oportunidad, dos yardas por avanzar. Viene Lance nuevamente, está buscando el retorno. No bloquearon a ella. Oh, ¡Qué mal pase! ¡Qué mal pase! Viene aquí Dulli. No, es Warner. ¡No llegó! No llegó, me pararon. Ya vi Rams y ahí festejando. Me detuvieron, señores. Me detuvieron Rams, pero creer ustedes eso? Es que me bloquearon a Kittle, cuando salía el pase y ya tuve que tirar ese pase Esperado muy mal. Muy atrasado y viene el segundo drive Pero Rams, señores, me está dando miedo. Formación cerrada. Viene aquí con la jet sweep con el ala cerrada. Y Kevin Williams y Fred Warner lo detienen. Pero ganó 5 yardas. Segunda oportunidad de 5 yardas por avanzar de los carderos de los ángeles. Nuevamente formación cerrada. Nuevamente cobertura personal. Se echa para atrás Goff. Goff tienen los disparos. Oh, definió en la banda, Se La voló a. A Robert Woods. Tercera oportunidad. 5 yardas por avanzar de los. y de los. De los. De los. Ranks. De los Perdón, estaba ya aclarando algo. Tercera oportunidad de 5 Importante de tener aquí. Si no queremos. Si Mira tenemos... la carga, viene Ahí hay un caballo, hay un pañuelo. Parece que se lo detuve antes. Pero vamos a ver el pañuelo que es. El pañuelo. ¡Ah, oh, no! ¡No puede ser! Foul personal, rudeza al pasador, de mi hijo híjole, si sí le llegué, pero no creo que haya sido tan atrasado Qué rigurosa marcación y ya están en la 41 de mi territorio formación abierta, cinco receptores viene Goptira y al centro rápidamente con y está claro ahí por Jacuzzi Cuatro 4 yarditas, están en la 37 de mi territorio se están poniendo a, a punto de gol de campo Segunda oportunidad, 6 yardas por avanzar Viene nuevamente, viene, viene el disparo ¡Uy! ¡Oh, lo alcanzó a sacar a la pantalla ¡Uy! ¡Oh, llegaba el disparo De Kevin Williams se alcanzó a sacar el pase No me puedo creer en el 10. Ya en la yarda 28, ya está el tiro de gol de campo ¿eh? Me pueden sacar 10 puntos de ventaja, señores Esto se está poniendo feo Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Hace el engaño de ese, Me lo comí completamente, una jugada de play action Viene el pase, a la zona de... ¡Uy! Oh. Oh, defendido bien por Jimmy Ward y lanzaban a la zona señores Agresivos los Rams Segunda oportunidad y 10 yardas por avanzar Viene Goff, se echa para atrás Desde abajo del centro, viene el pase rápido Ahí con el ala cerrada Con Everett Y tercera oportunidad y 6 yardas por avanzar Ganó 4, está acabando el primer cuarto señores Tercera y 6 de los Rams, tercera y 6 Viene Goff con un corredor atrás Se echa para atrás Y la presión, tira ahí rápido al centro No llegó, no llegó, no llegó Medio oh. de gol. Cuarta y tres. Ahí está con Alexander. Se van a tener que conformar con, con tres puntos. Vamos con siete segundos. Cinco, cuatro. Con eso se va a acabar el primer cuarto. Viene el centro. Viene el... la ¡Ay! ¡No queda! ¡No queda! ¡Viene! Uy, la agarró la nace, uy, uy, Uy, no puede ser. No sé si llegó. No, no por esas ya, ya no se juntan como primero y diez. No lo sé. Se acabó el primer cuarto, señores. Siete a cero, los Rams. Y una jugada que bloqueé lo, la patada. Bloqueé lo, el gol de campo. Bien, los detuve. Los detuve. Bien, primero y diez. No sacaron nada. No sacaron puntos. Bien. Lance se vio se malón en el primer drive. Viene el primero por de Jarance por avanzar. Coleman se muere a, a Trips del lado derecho. Un solo hombre del lado izquierdo. Un corredor al lado de Lance. Se va para atrás, está buscando el receptor. No encuentra, no encuentra, no encuentra, no encuentra, no encuentra. Va a tener que correr, le van a llegar, le va a llegar, tira el pase a nadie. A nadie, señores. Oh, se está complicando esto, estoy sintiendo muy pesada la defensa de los Rams, no me están dejando tranquilo, mis receptores no se están desmarcando, segunda oportunidad y 10 yardas por avanzar. Viene aquí la corrida de bien bien, bien, bien, bien, vámonos, hace ¡Vámonos un corte, bien, ¡Bien, bien, casi hasta medio campo, qué buena corrida de Raheem Monster hasta la 48, así va mi drive los, los, los patriotas, le metieron una paliza a los cardenales 37, pero bueno aquí moviendo las cadenas, buen corte y hoy oh, llegó el esquinero, y me alcanzó a teclar en la yarda 48 del propio territorio pero buena escapada señor buena escapada, primera oportunidad 10 yardas para avanzar Dante Peris se mueve del lado izquierdo vamos a reforzar el, el, el lado de, del, del, del acarreo y aquí con Monster, vienen los bloqueos, vienen los bloqueos, vienen los bloqueos. bloqueos. hoy oh, se atrabó! ahí se atoró y con Trey Williams! Se atoró con Trey Williams, pero buen, buena ganancia, buena ganancia. 5 yarditas, segunda y cinco, pudieron haber sido más. Segunda oportunidad, cinco. Dicen que con los ganchos puedo hacer daño. Vamos a ver, ¡ay, casi le llegaban! ¡Vean, es que me están llegando muy rápido! vivos han Bien. ¡Me están llegando muy rápido! Me están disparando mucho y me están llegando muy rápido con Lance. Tengo que disparar rápido. Tengo que buscar la manera de quitarle la presión de encima a Trey Lance. Primero por oportunidad de yards para avanzar, formación abierta. Cinco receptores, viene Lance, echa para atrás, está buscando. oye oh, Muy arreglado el pase, pero es completo ahí con George Hill. George Hill, cero miedo. El señor que hizo el especial el jueves, ¿ya lo vieron? Veanlo, está muy bueno para que conozcan Al mejor ala cerrada de, de la NFL Segunda y seis, segunda y seis Viene el pase cruzado nuevamente Ah no, es Ahora Ross no mide bien Suficiente para el primer día, ya estamos en zona roja en la, zona, en la yarda 20 de los Rams, se está moviendo bien esta ofensiva la, segunda no, la primera no prosperó Esta segunda parece que puede dar resultados Cargan la, la, la defensa Muchos hombres en la caja Pero viene la corrida aquí con, con Monster, Monster, rompe oh, un tackle Y el segundo ya no pudo, pero saca unas cinco yarditas Será 6 yarditas, segunda oportunidad 4 yardas por avanzar de los Rams Segunda y cuatro, Segunda y cuatro por avanzar Viene aquí nuevamente eh, Troy Lance, formación I e. Se la entrega a Mustard, el bloqueo de Juice Uy, pero no lo aguantó mucho Pero es suficiente con el golpe para el primer 10 Todavía primero y 10 en la 10 o sea, todavía podemos hacer primer gol en la yarda cero, pero tenemos que anotar. Primera oportunidad diez yardas por avanzar, viene solamente un corredor atrás, tiene ahí a, desbloqueado, de cambia la, la, la, la, la, el, la dirección de la corrida. Y nuevamente con los Monster, oh, es el se con el niñero, y no ganó mucho. Dos yarditas, segunda oportunidad y ocho yardas por avanzar. Pausa de los dos minutos, señores. Pausa de los dos minutos. Llegamos a, a casi ya al, al final de, de, de medio partido. Se nos está yendo como agua. la verdad es que se está poniendo muy, muy complicado. Los Rams están arriba 7 a 0 Nada que ver con la paliza anterior. Viene aquí. Ahí lo no tienen el centro solo. Touchdown, George Kittle. George Hill, cero miedo, señores, vean el especial de George Hill Ahí les dejo arriba la D en la descripción eh, eh, El link para que lo vean Si no lo han visto, estuvo buenísimo Para que conozcan cero miedo Que aquí, touchdown, una nota con Troy Lance Touchdown Touchdown de 8 yarditas Al centro con George Hill, nadie lo cubrió Rompimos la zona Y es un touchdown facilísimo Para intentar empatar el juego Importantísimo, ese gol de, ca ese, ese gol de campo Que bloqueamos porque no permitimos que se nos fueran más arriba Los Rams eh, híjole, sí sí, sí, sí, sí, sí, fue muy importante eh, Y ahorita no hay que permitir que nos avancen Porque vamos a tener el drag en la segunda mitad Entonces podemos sacar ventaja No hay que dejar que nos hagan puntos Viene Kiko, ahora sí vamos a volar el balón No quiero sorpresitas, hace rato me regresaron Hasta la yarda, 10 en la patada y no quiero otra sorpresita, vean los titanes apalean 27 a 10 a los Colts Este año van a ser más cerrados esos juegos, eh ya vieron también el especial de, de, la, de la división sur de la americana Veanlo, también está bueno para que conozcan a nuestros rivales Echen una, una, un vistazo ahí a los programas que he hecho, la verdad es que bien interesantes para los fans de los Niners Primero 10, viene la carga, oh, saca el pase pantalla, pero llega ahí bien Richard Sherman, bien que saque ahí el coraje y no que lo saque en su vida personal, la verdad, se ve mejor en el campo. Segunda oportunidad, de alas para avanzar, no lograron absolutamente nada. Yari con dos hombres del lado derecho, gemelos y un hombre a su lado. Y aquí Goff, nuevamente intenta, bien, se la leí, bien, se la leí bien con Difford, ¿vieron? Me la imaginaba y salí bien con for Ford a cubrir al corredor. Tantito más y la interceptaba. Eh. Tercera oportunidad de Yaras por avanzar. Trips del. No, doble gemelos de ambos lados. Trips del lado derecho, perdón, viene el pase rápidamente ahí con el ala cerrada. Y. Y Kevin Williams y todo la... ¡Ay, un fútbol! fútbol. ¡Bien! ¡Bien recuperado! Por Cuba, de bien. Lo provocó Kevin Williams, me parece. Y lo Lo provocó Kevin Williams y lo recupera. Juan Alexander, vean ahí, buscó el pase rápidamente con Irving, y ahí no, nada más se va a ver nada, lo que queríamos ver era el fumble, pero lo provocó Juan Alexander, lo provocó Kevin Williams, y lo recuperó Juan Alexander, bien, podemos tener otra anotación, señores, Queda un minuto y tenemos tres tiempos fuera, vamos a ver qué, vamos a intentarles sorprender con un pasecito pantalla. Primera oportunidad de Yaros no para avanzar. Viene aquí, lanza rápidamente. Con, bien, el bloqueo, bien, bien. Moster, hermoso, bien. Intenta hacer un buen, buen movimiento con ese rompió esta clase y avanzamos hasta la yarda 10, señores. Estamos en la yarda 10 de los Rams. Primero y 10 en la yarda 10. Como hace ratito. Casi, casi, como no más bien, como hace rato. En la, justo en la yarda 10. Podemos ver el primer gol en la 1, pero el tiempo se está acabando. Quedan 39 segundos, 38. Qué los del lado derecho. Un solo a la cerrada. Viene lance la entrega. Aquí a Monster. Monster un Llegó hasta la yarda 6, perdemos el primer tiempo fuera. Primer tiempo fuera, estamos en la yarda 6, segunda oportunidad. 6 yardas para avanzar. 6 yardas para el primer gol y 6 yardas para la anotación, aunque no es primer gol. Segundo gol, segundo gol, viene Lance. Lance está buscando ahí. ¡Viva el solo! ¡Touchdown! ¿Quién es? Dante Pérez. Touchdown 49ers. Touchdown por pase, Troy Lance. Excelente. Su segundo touchdown de, de, de, de, de. Troy Lance. El segundo, el, fue el primero, sí, también fue por aire. Bien, ahí está el touchdown. No, primero a Kirill, el segundo a Dante Pérez, que parecía una gran promesa de los Niners, pero ahí se quedó en promesa. Y pues bueno, ahí está. Touchdown de los Niners, los vamos arriba 13-7. a En este apretado encuentro, con 28 segundos, el extra es bueno de Robbie Gold y vamos a ver qué pueden hacer los carneros todavía con 28 segundos. Me parece que tienen sus tres tiempos fuera todavía. Viene aquí la pose para la foto. Está Bosa, Kinlo, Armstead, con Alexander y Dante Pérez. En el festejo, para la postal. viene el kickoff. Robbie Gold. Y viene el kickoff aquí. Y si va a haber regreso. Esperemos que no se aquí no de hace rato. Vamos a coparlo. Bien. Ahí llegó bien. El mar 18. Touchdown. Que diga, touchdown. Ja, que diga este. Lo, lo frenó. Ja, ja. Touchdown. Lo frenó y, y van a empezar desde la yarda 24. Desde la yarda 25, perdón, con 24 segundos. En, en medio tiempo. Todavía tienen sus tres tiempos fuera. Vamos a ver si intentan todavía avanzar. O si solamente ya van a acabarse el reloj. La buena noticia para los Niners es que. Vamos, 7 puntos arriba y la, y la mejor es que recibimos en la segunda, no, no es cierto, reciben ellos en la segunda, esa es la mala Reciben ellos en la segunda etapa, Formación Bunch, Yo, estoy cubriendo a su receptor, pero encontré en el centro, es que intentaban el pase de pantalla, vieron y se lo cubrió otra vez bien Pero me avanzó bastante yardas tuvieron su primer tiempo fuera, 18 segundos, en la yarda 41, todavía pueden sacar algo viene Jared Goff da las indicaciones, saca el balón nuevamente tira aquí con su ala cerrada y nuevamente le llega, pero ahora Emmanuel Mosley y piden su segundo tiempo fuera, no sacaron mucho de hecho perdieron una yarda segunda oportunidad, 11 yardas por avanzar 14 segundos necesitan muchas yardas para al menos intentar tres puntos solamente cargo con 2 viene aquí el pase y ahí el detenido y que su último tiempo fuera. Tercera y siete. Básicamente yo creo que esto va a ser un ave María. O algo así van a intentar. Porque no tienen como parar el reloj. Así que si no es a las bandas. En el centro todo lo que tienen. Ahí se va a acabar. ¡Viene la presión! ¡Uy! ¡Oh, casi le llegaba, casi le llegaba. Y tira el pase y. ¡Va! ¡Ah, bien defendido. Con eso se acaba, señores. Bien defendido por la Kelo Witherspoon y con eso se acaba medio juego del partido. Vamos arriba 14 a 7, esa es la buena, la mala, reciben los Rams y más o menos me han movido el balón. Vamos a ver las estadísticas del medio tiempo. y 62 yardas por aire Ellos, nosotros balanceado, vean, 76 por aire, 75 por tierra. Eh, recuperamos ya un balón que perdieron los rams, we'll y después, bueno, hay, Bunch, hay algunos reportes, no, en, en, en el resultado final, Camus tuvo 264 yardas, Kylie Murray en 152, esos algunos que no va a ocurrir, vean aquí Kansas City contra Trampa Bay, Trampa Bay 17 a 7, ganando los Bucaneros y Patrick Mahomes muy por debajo de Tom Brady, Mike Evans un touchdown, Vamos a ver otro resultado Ahí están los, los Broncos contra los Santos Al medio tiempo los, los Santos ganando apenas por 7 Con 22 segundos buenos números más o menos Philip Lindsey que ya no está con los Broncos 31 yardas, Alguien camara 18 yardas Juego cerrado Y aquí algunas highlights de nuestro partido Ahí es esa escapada de Bunny Monster Hacía un corte y se lo llevaban Y lo tacleaban y aquí goff su, su pase que fue de anotación, el primero contra el que se vieron muy, muy amenazantes los Rams ¡Ah! Yo recibo, yo recibo, sí cierto se me fue el avión, yo recibo y recibieron en la primera mitad, sí es cierto que fue el regreso de la anotación pero bueno, esa es la mejor noticia para los diners, vamos a volver a tener el balón viene aquí McKinnon, McKinnon, hasta la yarda 26, desde ahí empezará este drag de los 49ers, el primero de la segunda mitad eh, Vamos a, vamos a intentar jugar eh. Es conservador, tengo que lograr ciertas metas contra el Lance Pero la verdad me interesa más que gane el equipo Viene aquí, viene aquí Monster, Monster con corte oh, Cleo, y no, nueve yarditas Pero muy buenas nueve yarditas Excelente, segunda oportunidad Una yarda por avanzar Viene aquí eh, El Lance Vamos a ver qué puede hacer. segunda y uno Pensé que iban a esperar la corrida, pero no, están bien parados, viene aquí el pase al centro, bien, con Kendrick Bourne, ahora Patriota de Inglaterra, en la yarda 47, excelente pase de Trey Lance, primero y 10, primero y 10 por avanzar, viene aquí Trey Lance, echa para atrás, está buscando receptor, no encuentra, se mueve hacia el lado derecho, le van a llegar, rompe la jugada, tira el pase y es completo, completo contra Jim Monster, Jim Monster, Hizo buenos movimientos, casi se escapaba, pero qué pase, de una jugada rota hasta la yarda, 13 señores, moviendo las cadenas, vean aquí, lanza, le tenía que alargar la jugada, y tira el pase ahí, entre dos, se la quitó aquí en Ayala, en Ramsey, bien, Rahim Monster, de corredor contra esquinero, ¿eh? y le ganó, la, le ganó la pelea en las alturas. Bien, primera oportunidad, 10 yardas por avanzar en la yarda 13. A 13 yardas de anotar, vamos a intentar jugarles con su presión. Viene aquí el pase pantalla. Viene, Steven Coleman, Terry Coleman por el centro. Oy, se mete el primer gol, señores, en la yarda 3. Primer gol para los Niners en la yarda 3. Excelente jugada de. De, de, de, de engaño, ya toda la defensa estaba cargada del lado derecho. Y ahí aprovechó el hueco del señor ten Coleman para lograr el primero y gol. Primero gol en la yarda, tres señores. Vamos a jugar con poder, vamos a jugar con fuerza. Vamos a tratar de mandar a la línea duro hacia el la lado derecho. A ver si nos resulta aquí el bloqueo de Uchek. Uchek bloqueaba bien, touchdown. Touchdown, Raheem Master, touchdown, 49ers. Y nos vamos arriba, 20 a 7 ya. Vean los cuervos dominando a los, los acereros 21 a 7, o 31 a 7, ahí decía. Y vean aquí, con el puro arrastre Raheem Monster, con el puro arrastre, vean ahí, vámonos, ¿a dónde? Arrastrando a linebacker, touchdown, 49ers, 20 a 7 hasta que Robbie Gold diga otra cosa. Pero ya estamos sacando prácticamente, o con el extra de Gold, van a ser 14 puntos de ventaja ya sobre los Rams. Les estamos poniendo presión. Estamos sabiendo manejar bien el, el encuentro. La defensiva se ha rifado. No, los equipos especiales también bloqueando un gol de campo. La defensa recuperando un balón. Y la ofensiva ha hecho lo suyo. Salvo el primer drive, todos los demás han sido de puntos. 21 a 7 para los Niners arriba. Con 3.50 en el tercer cuarto. Y vendrá el kickoff del señor Bobby Cowles. Y vamos otra vez a volarla. No queremos problemas, no queremos broncas viene aquí el kickoff y no la va a regresar, ahí está, con una rodilla al suelo, y desde ahí vendrá el drive de los Rams, el primer drive de la segunda mitad de los carneros, ahí viene Jared Goff, al tomar los controles, que se ha visto pues medianamente bien en, esta, en las ofensivas que ha tenido, la verdad es que ya usted con mi defensa, Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Vamos a intentarle disparar. Así nos recomendó la máquina, a ver si es cierto. tiene tira el pase completo ahí En Woods. Vean, Esto pues no me funcionó. Voy a tener que jugar mis estrategias porque estos, la verdad es que sus consejos de y luego nomás ni al caso. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Viene Goff, se la entrega aquí al corredor. Y ¿A dónde Richard Sherman, señores? Richard Sherman. Vamos a estar escuchando mucho de Richard Sherman estos días. Vamos a ver en qué termina su novela. Pero bueno, ahí está la tacleada. Junto con, con Alexander que llegaba también. Pero Sherman básicamente la hace solo. Para pérdida de yardas de los Rams. Así que vendrá segunda oportunidad. Y 11 yardas por avanzar. Segunda y 11 para los Rams. Vamos a una defensiva de pase. Zonas cortas, zonas medias. Ahí está Segunda oportunidad, 11 yardas por avanzar Un solo corredor detrás de Goff A él se la entrega, viene por acá y Llegaba Mosley y llega Warner y a dónde? Hasta ahí señores Creo que no ganó nada, perdió otra yarda Tercera oportunidad, 12 yardas por avanzar Ahí está Fred Warner, festejando Segunda y 12 Gana y Mosley lo no frenaba Pero llegó a Warner y hasta ahí llegó señores Vamos no, ahí no Mosley que creo que va Ah, no, si sí, sí va a estar, el que no va a estar es Moore Pero bueno, tercera oportunidad 12 yardas por avanzar Complicado, formación abierta 5 eh, receptores de los Rams y viene Goff la viene el pase ahí ¡Ay, no puede ser si lo completó entre 3! ¡Ay, se escapa! No ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Yo no lo puedo creer, entre 3 Entre tres defensivos de los Niners Todavía se dio un ojo de pelarse Otras 5 yardas no lo puedo creer Primero oportunidad 3 Por avanzar en la tarjeta Es jugada increíble de los Rams Se eh, doble a la cerrada aquí Viene Es jugada de pase Viene el pase rápidamente Ahí con el A la cerrada cuatro yardas Segunda oportunidad 6 yardas por avanzar Formación Bunch, dos hombres de cada lado, un corredor al lado de Goff, del lado derecho. viene aquí Goff, se echa para atrás, se echa para atrás, busca en el centro y es con Copper Cup, precisamente con quien completa este pase para el primer years. Ya están en la 22 de nuestro territorio se están moviendo peligrosamente. Podrían acercarse, tal vez a 7 o tal vez a 11 puntos. Vamos a ver, están en, en tiro de gol de campo ya. Viene aquí la Jetsuit con Fogel Boots. ¿Y a dónde? Bien, llegó, ¿quién llegó? Drew Greenlow ¿A dónde señores? Segunda oportunidad 9 yardas por avanzar Segunda y nueve. Está acabándose ya Expirando el tercer cuarto Quedan 24 Poco más de 20 segundos Va a sacar la jugada Con 20 segundos Precisamente Con 19 Y nuevamente La jet sweep. ¿A dónde señores? ¿Vieron? No tuvo escapatoria No tuvo hacia dónde Tercera oportunidad nueve yardas por avanzar Con 13 segundos me hace que ya fue La primera La última jugada De, esta de este tercer cuarto y empezaremos el cuarto cuarto. Ah, no todavía tres segundos, dos, uno, sí, se acabó. Empezaremos el cuarto cuarto con los Rams tocando la puerta desde la yarda 11 desde el SoFi Stadium en, en California. Cuarto, cuarto, señores, de esta semana 12, los Niners ganando 21 a 7, eh, intentando ampliar su, su, su récord a 12 a 0. Viene aquí Buff, tiene tiempo, busca el pase rápidamente con el color y ahí está Wilson haciendo la tacleada. A ningún lado vendrá cuarto por deber y siete yardas por avanzar. ¿Qué van a hacer los Rams? No sé si van a ir por el gol de campo, supongo yo que sí. ¡No, se la van a jugar! Se la van a jugar los Rams. Ya no quieren, ya no quieren eh, desperdiciar oportunidades. Quieren ir por todas las canicas. Cuarta oportunidad: 7 yardas por avanzar. Yard Goff en los controles. Una la cerrada. Los de los lado izquierdo. Vini Goff tira el pase. Y es interceptado. Interceptado quiere Richard Sherman. Richard Sherman, bien. No, ¡Bien, ¡Oh, no se escapa. Se escapa a la 40. Al medio campo. A la 40. y viene Roman Watts. A la 30. A la 20 lo van a dar. 10 a la 5, touchdown touchdown, pick six de Richard Sherman señores, Richard Sherman touchdown 49ers 27 a 7 de los Niners, pick six de Richard Sherman señores, ahorita que está en boca de todos el señor Sherman con ese pick six, a vamos vámonos intentaba ahí en el slant, A Copper Cup, Cup Y ahí Sherman se la roba Con el giro se quita al, al, al dinero Y todo lo demás Fue hasta la anotación Pixix de Richard Sherman 27 a 7 Niners Este juego parece ya estar decidido Empezó muy complicado Y la verdad es que sí lo está El nivel esta vez eh, está más difícil Pero los Niners lo están haciendo y con este pick six de Richard Sherman creo que ya cierran eh, básicamente cualquier posibilidad para los Rams. Todavía queda tiempo, pero sí veo complicado que puedan reaccionar. Entonces ustedes díganme lo que piensan. Pero bueno, 28 a 7. Los Niners arriba de los Rams. Vienen el kick de Robin Gold. está la zona de anotación La va a volar nuevamente. Y no va a haber regreso. 28 a 7, Niners. Eso en el SoFi Stadium de los de los, stadium de los de los Rams y aquí viene Jared Goff nuevamente que ha cometido el, su primera pifia del partido con una intercepción y fue un pick six ante un fútbol de, de Irvin su la cerrada. Pero bueno, primera oportunidad de yardas para avanzar Bien el acá. no se rinde, viene la captura Bien, llegó la captura de Nick Bosa, Señores, The Bear Nick Bosa. Cinco yardas Segunda oportunidad de 15 yardas para avanzar Ven aquí a ver. el giro Se quita el doble bloqueo, vamos Ahí está, y pudo no, haber sido hasta fórmula eh. Creo, a ver Bosa. Ay, Muy apretado, pero no creo que se había puesto La rodilla pero bueno, captura de Nick Bosa, señores. La nube buscando todo el partido. Y por fin la consigue. Segunda oportunidad, 15 yardas por avanzar. Viene Nick Bosa. Nuevamente trae los bloqueos. Viene el pase al esquino. Y es completo. Intentaba Kevin Williams hacer algo. Luego el se la lleva. Fueron 12 yardas en este pase. Tercera oportunidad y 3 yardas por avanzar. Yard Goof dando, dando indicaciones. Gemelos del lado derecho. Está buscando ahí en el centro con B. y primer 10, hasta la yarda 41 del propio territorio de los Rams. En el tacleo ahí está con Alexander y así movieron las cadenas los Rams. Ya el pase rápidamente ahí con, con Igby. Primero oportunidad de yardas para avanzar, 4-17 en el reloj. Todavía tienen algo de tiempo, pero el tiempo no perdona, viene aquí. Entonces, pues nuevamente buscan el pase es en el centro. Oh, intentaba arrancar el balón Jordan a, a Copper Cup. Es completo, 8 yardas. Segunda oportunidad, 2 yardas por avanzar. Viene Copper Cup, -cup eh, del lado izquierdo. Woods del lado derecho. Y, como a la cerrada, se mueve hacia el lado derecho. Viene la carga. Y otro pañuelo, no me digan que va a ser otra vez al pasador. Porque le llegue ¡Ay, no podía! ¡Ay, sí! ruedas al pasador. Le llegaba yo justito a Jared. Go, no puede ser! Segundo castigo de Nick Bosa en el partido. Le regaló 30 yardotas. Y vean de estar en medio campo, ya se movieron a la yarda 34 los Rams. No lo puedo creer. Dos jugadas muy, muy rigurosas. Viene aquí. ¡Ay, me frené ahí! Viene con el corredor y escape. Y ¡Vámonos! ¡Qué golpe! y la gente lo sabe, fue un trancasasazo de Joaquin O'Wear con a Henderson, si ¿sí le dolió segunda oportunidad, de yardas para avanzar un trips del lado derecho, información de Bunch, mismo que pasa al centro con, con los boots, primero 10 ya saben la 17 la mala, es que se están moviendo la buena es que ya les queda muy poco tiempo, y luego muy difícil que puedan anotar 21 puntos en 3 minutos pero bueno Jared Goff en los controles, que me los de ambos lados no, del lado derecho, viene aquí Goff tiene el pase a la banda, lo voló buena cobertura de Sherman ahí segunda oportunidad 10 yardas por avanzar y bueno, creo que los sí City tienen que seguir intentando los Rams de todos modos, doble la cerrada de la izquierda, viene aquí y intenta por tierra y hasta, hasta ahí, ahí estuvo el tandem asesino eh, y Fred Warner para solamente permitirle 3 yarditas tercera oportunidad y 7 yardas por avanzar para los Rams eh, crucial jugada si es cuarta yo creo que también se la van a jugar estamos a punto de llegar a la pausa de los 2 minutos Viene aquí la Jet suit con Copper Cup, Copper Cup, ay que se aventaba, pero bien lo frenó un seco. Emmanuel Mosley bien ahí lo, como que lo trastabillaba de Ford, pero Emmanuel, Emmanuel Mosley fue quien lo detuvo. Cuarta oportunidad, tres yardas por avanzar. Si se la jugaron hace rato, no veo por qué no ahorita. Pausa de los dos minutos, señores. Jugada crucial para los Rams en, en sus aspiraciones a tratar de al menos pelear un poco más. Están en la yarda nueve. Están a dos yardas de un primero y diez. El primero y gol. Pero vamos a ver qué dice la defensiva Gambusina. Están en formación cerrada. Eh, vamos a jugar las zonas, las zonas eh, medias y las zonas eh, de afuera. Viene aquí, viene el pase al centro. Y es, oh, y es completo, le llegaba ahí exactamente. Con Alexander, pero lo completó con Igby. y están en la yarda 3, viene el pase al centro. Touchdown. Touchdown de Copper Cup Y se acercan un poco más los Rams. 28 a 13, yo creo que sí van a ir por el, por el extra No sé si van a inventar la conversión, no lo creo Y bueno, otro touchdown de los Rams Ponen más decente el marcador, eso sí 28 a 13 Viene el extra. Bueno, extra Bloqueado nuevamente, bloqueado nuevamente Bien, fue lo Witherspoon Hasta ahí, 13 puntos nada más No lograron los 7, Wolford lo recuperó el pateador el mismo que vean ahí Jalen Ramsey haciendo rabieta, mojado, señalando a todos como es, vean, azota el casco. Eh, característica de Jalen Ramsey, vean, se enoja hasta de, lo, de hasta de lo que no come, le hace daño, ¿no? Y vean, ahí bloqueado el extra. Bien, no, fue, fue, fue, fue el que detiene las patadas, el que recuperó el balón, pero aquel lo haciendo una buena acción. Y viene la patada corta, sí. Viene una patada corta, señores. Bueno, aquí los Rams a inventarlo, la recupera aquí, hace el Salsahie, y al medio campo, desde el medio campo vendrá este último drive de los Niners, vamos a ver si todavía podemos sacar puntos, el juego ya va, prácticamente lo tenemos en la bolsa, los Rams si quieren algo tendrían que quemar sus tiempos fuera, aunque dudo que lo hagan, nosotros nos pues, vamos a intentar eh, todavía ganar algo de primera oportunidad de Jarlas para avanzar, doble gemelos, y aquí se la entrega a Tevin Coleman que va por el centro, hace un corte, vámonos está escapando, se va, se va a la 15 a la 10, a la 5, touchdown 49ers touchdown San Francisco ¡Oh! la cereza en el pastel de Tevin Coleman, vieron la corrida por el centro y los cortes de Tevin Coleman, cambia ahí el balón vámonos hasta la anotación, touchdown de los 49ers 34 a 13, señores. 34 a 13 de los Niners. Van a ir posa a los camarógrafos. Para la portada del, del, del periódico. Y viene el extra. Vamos a enseñarles cómo se partea un, un punto extra. Y viene el go. Y el extra es bueno por el centro. 35 a 13, señores. Todavía sacamos más puntos de la ofensiva por tierra. ¡Vamos! Nuevamente vemos no, cómo los Leones aplastaron. Bueno, aplastaron, pero le ganaron por 6 puntos a los tejanos Mientras viene el kickoff de los Niners, vamos a, a dejar que la regresen porque queremos que le baten más al reloj. Y si va a regreso desde la yarda 4, a la yarda 20, a la 26 salen en la 26 Desde ahí empezará este Supongo yo último drive de los de los Rams No sé si todavía tengan alguna sorpresita por ahí O si nosotros podamos hacer algo a la defensa No, este Vamos a ver Primera oportunidad de yards para avanzar Clips del lado izquierdo en formación de Bunch Un corredor al lado de Goff es, es jugada eh, de pase Un hombre del lado derecho Viene el pase Y se le cayó Se le cayó al corredor señores A Henderson se le cayó de las manos Le dio frío porque le llegaba Warner Segunda oportunidad de yards por avanzar tiene Gemelos del lado izquierdo, Trips del lado izquierdo, viene Gok, viene al centro nuevamente, aquí con 11, no sé ¿Quién es? Su primera oportunidad de por avanzar, ya están en la yarda 38. Nuevamente Gok se le venía la presión, es completo con su válvula de escape, con Henderson, al medio campo. Y hay un castigo. ¡Ay, otra ruidez al pasador, no puede ser! Y otra vez Bosa. Tres rudezas al pasador de Bosa, señores. Tres. Y al menos dos se me hicieron muy rigurosas. Al menos dos, ¿verdad? Los árbitros regalándole yardas a los, a los Rams. Doble gemelos de ambos lados. No hay la cerrada. Viene el corredor, viene el pase al centro con Igby. Y hay otro castigo. Ahora, ¿qué va a hacer? No me digan. Ahora, ¿de qué se van a disfrazar? Hay un holding. Y ahora es de la ofensiva. Vaya. Vaya. inventando un poco sus tarugajos de los árbitros. Primera oportunidad, 20 yardas por avanzar. Desde el medio campo y se les complica este último drive. Queda un minuto. Todavía tienen sus tres tiempos fuera los Rams. Viene aquí el pase ahí al centro. ¡Ay, no puedes a la banda! ¡Vean! ¡Qué buena cobertura de Mosley! Pero aún no así lo completó y le ataque a Jimmy Ward. Primera oportunidad de yardas por avanzar. Gunner Ross está, está buscando el receptor de ¡Oh! y Le llegaba bien el esquinero. Emmanuel Mosley pudo haber ido por el balón, pero no lo hizo. Y piden aquí tiempo fuera a los Rams. Su primer tiempo fuera. Todavía quieren pelear Todavía quieren buscar algo eh, Segunda oportunidad 7 si yardas por avanzar En la yarda 22 Están ya se, cerca de entrar a la zona roja No me sorprendería Que saquen otra anotación Se está moviendo bien esta ofensiva, bien en el pase. Ay no puede ser En las manos a Fred Warner Y no se la llevó ¿Quieren creer eso? Ah, oh, tercera oportunidad, siete yardas por avanzar. Tercera y siete. Viene el kick off se echa para atrás, canta 24 los rayos. Viene el pase ahí, bien defendido, bien defendido. Qué Williams. de Ams. Sí, señor, cuarta y siete. Cuarta y siete, 16 segundos, la última jugada del partido. Cuarta oportunidad, 7 yardas por avanzar. La última jugada del partido viene como que está buscando. Viene el pase allá al centro y es completo con el nuevo Queda más último tiempo fuera, quedan 12 segundos. Eh, pues sí, ya vienen las últimas jugadas. A, a, por, por mucho, dos o máximo tres jugadas. Vamos a ver. Primero y diez, viene Rob, se echa para atrás, está buscando el receptor. Ahí viene rápidamente con Woods y Woods en la yarda cinco ya. Con estos... ¡Ah! Todavía ha en un último tiempo. ¿Va a tener un último tiempo fuera? Yo juraba que ya se los habían acabado. Ok, segunda y cinco en la yarda seis. Todavía pueden intentar una más. Vamos a ver si intentan todavía ponerle más puntos. No. Y con Igby no llegó. Y con estos señores en la yarda 2, ahí se quedaron hasta ahí llegaron, se acabó el juego, señores, los Niners ganan y se mantienen invictos, derrotando a un rival divisional durísimo pero nos vamos con la ventaja y hay algunas fotos, no, algunas acciones, medio chafonas, quedó fotos al final, vean esa toda movida, fotos del encuentro el de Manuel Mosley Vean el pase que le quitó Monster de entre dos ahí a Ramsey Vean las testicas Nos dominaron por aire pero por tierra Nos aplastamos, promediamos 11 yardas Por jugada, y 5.3 y robamos Dos balones señores Los 49 siguen invictos en esta temporada Se ponen con 12-0 y siguen como sembrados Número uno de la nacional hasta aquí llega este partido. Vamos a ver qué continúa con esta historia. Aquí todavía no se acaba. Vamos a ver qué sigue en esta historia del de franchise face de Trey Lance. No se habrán dado cuenta, pues no brilló mucho. Trey Lance, ¿no? 138 yardas, dos touchdowns, pero hace lo necesario para ganar en equipo. De eso se trata: ser un buen coreback aquí algunas cosillas, algunas eh, cosas que puede hacer uno en el Madden, vamos a ver qué más viene, vamos a ver qué más nos propone el, el Madden 21, eh, aquí ganamos, es que sigo siendo un gran jugador, gané mil puntos del Momento Boss, este solidifica mi estatus como novato para ser el, el novato del año, en la carrera novato del año y vamos a ver aquí vamos a ver eh, mi, mi, mi tarjeta de jugador, vamos a ver que podemos improvisar, no hay nada que podamos improvisar o que podamos eh, aumentar, tenemos un 87 overall. es algo que quiero ir viendo si puedo subir por el momento tengo 87 overall. Eh, pues vamos a ver que en el camino a la fama que más logros puedo tener tengo que llegar al salón de fama, ser novato del año ganar un super bowl como novato bueno, hay dos metas ahí que son alcanzables eh, Al menos este año El de el Salón de la Fama supongo que va a tener que ver Con toda una carrera eh, Aquí está, vamos a continuar En el franchise pues, el franchise. Face eh, Vamos a ver Avanzar al siguiente momento Estamos Avanzando al siguiente momento Vamos a ver qué sigue en la historia de Troy Lance La verdad es que Bastante entretenido esto, a oh, mira, hay unas cosas hay, hay, puedo, puedo incrementar Mis, mis habilidades eh, el, un brazo más poderoso bien, lo subo a 86 bien, sube mi obra a 88 87, 88 vamos a seguir aumentando ahí a 89 lo sube mi obra bien, ya subió a 89 el obra. otro que más que dio y creo que ya esto es lo que puedo aumentar en, en, en esta onda del del, del, del del franchise bueno, creo que ya no hay más vamos a continuar ahora sí en, en, la, en, en el rostro de la franquicia Vamos a ver qué sigue. Ahora sí ya. Ya está avanzando. Viene otra com otra pregunta. Haciendo los playoffs... Lograr los playoffs es una fosa, pero... No nosotros, lo que queremos es... Solamente hay una cosa para los fans que podemos aceptar. Es ir al, al Domingo Super Bowl. Dice... <tose> Ah, ¡George Kirill va a estar fuera dos semanas! ¿Qué le dices al equipo? No es solo un hombre. Es mejor el equipo. Oh, ¡George Kirill va a estar fuera dos semanas! Sí, es duro no tener a Kirill, pero tenemos que hacerlo. Reto aceptado. George Kirill lastimado por dos juegos. Tu X-Factor... Sí. <risa> ah, tengo que... Ay, vamos contra los Santos. Tengo que lograr eh, cubrir en 10 jugadas o más en cobertura personal a los receptores de los Santos. Y... Tengo que ganar un juego de playoffs. Ya son playoffs, creo. <risa> Me parece que este ya es un juego de playoffs. No voy a tener a George Kittle. Y creo que es contra los Santos. Bueno, al menos eso es lo que vi. Dice aquí que puedo jugar Cover 2. Sí, va a ser contra los Santos. Vean, comparación Divo Samuel de Michael Thomas, Cameron Jordan y Bosa. Eh, ¿Quién más? Drew Brees y Trey Lance. Me ponen la foto de Bosa, ahí les encargo. Y ahí está Raim Monster y Alvin Camara. No las comparaciones de Mario Davis y con Alexander. Señores, vamos contra los Tonight. en el Dubai Stadium Contra los Santos de Nuevo Orleans, señores. Oh, la Ronda Divisional, señores, de la Nacional Ronda Divisional contra los Santos de Nuevo Orleans Vamos a ver qué tal Su primer juego de Playoffs de, del señor eh, Trey Lance Y vamos a jugar sin sí, George Kittles No tenemos a nuestra principal arma, nuestro Factor X a la ofensiva Creo que vieron mi programa del jueves, de, del jueves perdón, Saben que es, es mi arma principal a la ofensiva y me lo quitaron y eso no se vale, porque ahora voy a tener que hacer, eh, tratar de, de, de involucrar a Ross Dilly y a Charlie Warner y jugar muy terrestre, porque sin George Kittle esto va a estar complicado. Pero bueno, aquí viene ya eh, el eh, equipo, se están motivando. Ahí está monsters ahí está, la ronda divisional. Los Santos de Orleans contra los 42 de Francisco y del otro lado de los, los, los empacadores de Green Bay contra los halcones negros de Atlanta. O sea que la final de la Nacional, <risa> perdón, podrían ser los 49, contra alguno de esos equipos. Vamos a ver qué tal. Primera oportunidad, 10 cerros por avanzar. Perdón, eh, ja, ja, ya estoy programado. Ven ahí, los, los Patriotas le ganaron a los Tejanos. Supongo que van a avanzar también a, a la final de la Americana. No, no sé quién vaya jugar. Pero bueno, aquí está Dante Pérez al regreso, la, re, la, la recibe en la yarda 6, de ahí sale hasta la, 30, hasta la yarda 30, hasta la yarda 31, señores. Desde ahí va a empezar el primer drive del juego divisional de la Conferencia Nacional contra los Santos Defino, de Nueva Orleans. Y Dante Guayorski le los números de Nueva Orleans, yardas, 42 touchdowns y solo 5 intercepciones. De ahí les encargo. Temporadón del señor Trey Lance. Y habría que ver cuántas yardas hizo además por tierra. Porque, es una vez, ya ven aquí, puedo, puedo atacar el cover 2 de los, de los Santos. Y puedo, puedo blitzear a Drew Brees. Aunque no me la tenía mucho esa estrategia. Porque Drew Brees se deshace muy rápido del balón. Así que le haré caso, pero no mucho. Tres hombres del lado izquierdo. Por ahí viene la corrida. Con Ryan Munster viene la pichada. Hoy ¡Oh, entró rápido el liniero. Hoy ¡Oh, entró rápido el defensivo de los Santos. Bracho, Bracho, segunda y 10, no gané ninguna yardas, segunda porque tiene 10 yardas por avanzar Monster tres, tres hombres del lado izquierdo, viene aquí Lance, Lance está buscando, tiene ahí el corredor No, decide, decide correr, decide correr, decide correr en Punta Cleo, oh, ay, en bloqueos, se tardó y hasta ahí llegó, tres yardas nada más de, de, de Lance, me tardé en tirarme al corredor, pude haber ganado más si le tiraba al corredor, pero bueno, tercera por dar siete yardas por avanzar, se complica el drive, tercera y siete, viene aquí Lance, viene el disparo, viene la carga, ¡le pegaron ¡Oy! y nos Fiddle es green y no llegó, cuarta y siete, ¿y saben qué? ya saben qué, ¿no? me la voy a jugar, no me gusta despejar, no me gusta despejar, no sé por qué tengo eso, tengo ese como como, como ese trauma tipo eh, Sean Payton eh, o Chip Kelly. Todos estos coaches que les encanta jugar las cuartas oportunidades. John McVeigh, ¿no? Ahí voy. Cuarta y siete, cuarta y siete. No, no sale el correo, no sale el receptor. Oye, oh, es casi interesante! ¡No, no, me detuvieron! ¡Me frenaron! ¡Errorazo! ¡Error! Pero me gusta jugarme así. y Viene aquí el primer drive de Los Santos con Con sus números, 4,447 yardas, 42 touchdowns, 3 intercepciones. Poquitas más yardas que Lance, pero más intercepciones que Lance. Drew Brees que ya se retiró así que este es el último Madden que lo vamos a ver dentro de un roster ya después a lo mejor aparecerá como leyenda pero dentro de un roster Drew Brees es la última vez que lo vamos a ver en un videojuego en el equipo de los Santos de Nuevo Orleans como titular primera oportunidad de llegar a las desde de las 34 Brees echa para atrás busca aquí rápidamente con el ala cerrada con Dalvin Cook. Dalvin Cook, perdón. Y ganó dos yarditas. Segunda oportunidad, ocho yardas por avanzar. Desde la yarda 32. Todavía está bien distancia de gol de campo ahí. Sería como de 50 yardas. Segunda y ocho. Viene ruiz al centro. Y es un buscado ahí con Ted Pues incompleto. Bien incompleto. Tercera oportunidad y ocho yardas por avanzar. Llegó exactamente en, en el momento del pase Fred Warner y es incompleto el pase. Trips del lado izquierdo, Drew Brees, eh, con solamente Alvin Camara a su lado. Viene Dries, se echa para atrás, está buscando en el centro. Otra vez, qué golpazo de Fred Warner. Qué golpazo y es incompleto. Se van a tener que conformar con un intento de gol de campo. Bien por Fred Warner. Qué golpazo le metió ahí a Alvin Camara. Ya no salió, pero tiene el paso. Viene el gol de campo, es de 50 yardas, me parece, sí, más o menos. 42 50 yardas. Viene aquí la patada y es. Casi bloqueado y es bueno. Los Santos pegan primero. Después de un error garrafal de mi ofensiva, vean ahí. Emanuel no ya llegó tarde. Y el gol de campo es bueno. Los Santos se van arriba 3 a 0. En el primer cuarto vendrá mi segunda ofensiva. La buena es que los pares Solamente les permití 3 puntos. La mala es que no saqué puntos en el primer track. Y ellos van a recibir en la segunda mitad. Así que tengo que intentar sacar ventaja. Porque esta ofensiva de los Santos. Se me hace que se va a mover muy bien la de los Rams más o menos. Y esto ya es un premio. Así que vendrá la segunda ofensiva de los Niners. Nuevamente vemos el resultado de los Patriotas derrotando a los Tejanos. La segunda Primera y diez. Viene el pase pantalla. Viene aquí Raheem Monster. Raheem Monster hace un corte. Un par de cortes muy buenos. 11 yardas en la primera jugada. primero y diez. Primero y diez. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar desde la yarda 33 Desde ahí vendrá la primera 10, formación I solo no, la cerrada por receptores. Ah no, no, igual no, había no, llegado al primer y diez, señores. Era segunda y plegada hacia aquí con Juszchek. Ahí está ya, el primer y Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Formación, dos hombres del lado izquierdo. Born y Yugo Samuels, Viene a hacer la entrega. Mr. Monster, Monster choca el con balón. Rompió ahí con varios tacleadores, pero bien. Ganó 6 yarditas. Pensé que no ganaba ni 2. Bien, segundo y cuatro. Segundo por 2, 4 días por avanzar. Ya estamos en la 41 de nuestro propio territorio. Vamos a intentar la corrida por el lado izquierdo. Vienen los bloqueos. Bien. Nuevamente choca ahí con Trent Williams, pero suficientes para lograr el primer 10. Ya estamos en la yarda 48, casi al medio campo, señores. Primera oportunidad de yardas para avanzar. Viene aquí Lance, estamos eh, corriendo mucho el balón. Viene aquí, va a ser el engaño de la Jet sweep, Se la entrega así, se la picha rápida. Monster, Monster, bien, que gana, jala, gana 9 10 yardas. Ganamos 10 yarditas, primera oportunidad y 10 yardas para avanzar. Eh, Monster se está convirtiendo en el caballo de batalla de esta ofensiva y en este juego para los Niners. Primera oportunidad, 10 yardas para avanzar, 10 yardas para avanzar. Ya en la 41 de los Santos. qué ¡Oh, que le llega a ganar! ¡Le llega a ganar! A las ¿Qué pasa, Terim Coleman? Vean, le llegaban adelante. Me han estado llegando mucho. Eh, desde el juego de Ramp me está llegando mucho la presión de, de las defensas. Están disparando más de que de costumbre. Viene el primer 10. Viene aquí Monster por el centro. Y no lo sacó mucho. Apenas unas dos o tres yarditas. 3 yarditas. Segunda oportunidad. Y cinco yardas por avanzar. Hemos encontrado un por adentro. Le da la cerrada. no se mueve con la velocidad de Kiron. Aquí sí encontramos a Dante Peris. Tercera oportunidad. Y tres yardas por avanzar. Se está acabando el primer cuarto. Quedan poco menos de 20 segundos. Tercera oportunidad. Tres yardas por avanzar. 13 segundos, 11, 10 segundos la jugada va a salir con 7 segundos, el Se la enteran aquí monstruo dobla a la esquina hace un corte bien, uy, pero aquí es detenido aún así, muy bueno llegó a la yarda 11 y con esto acaban las acciones del primer cuarto señores con esto llegamos al final del primer del primer cuarto eh, bueno, vamos a ver la repetición y con esto acaba el primer cuarto Oficialmente, y los Santos están ganando 3 puntos a 0. El, el juego divisional eh, de aquí, pues pasaremos, supongo yo, a la final de la Nacional y posteriormente al Super Bowl. Si sí, es que ganamos, porque por el momento vamos perdiendo, pero bueno, aquí ya tenemos mínimo el empate. Vamos a intentar eh, eh, ganar. Oh, a anotar, perdón, aquí el engaño. Uy, ¡Oh, le llegaban a Lance. No, se fue a entregar. ¡Ay, no, captura Trey Lance su primer captura de los playoffs y perdió yardas, señores, perdió yardas. segunda y 17 segunda y 17, vamos a atacar ahí, vamos a ver uno contra uno, ahí está el duelo, vámonos, tírale, a la esquina, y ¡Oh, es, touchdown touchdown, no está George Kittle, pero está Ross Green. no hay impedimento touchdown 49ers, touchdown Ross Green. Vean ahí donde tendría que haber estado estar los dos. la baja bien, que pasa a la esquina y solamente lo podía alcanzar él. Y quemó a Latimur. Touchdown, lo que dijo Andrew, hay descuentas, ¿no? En lo que dijo Lance en la conferencia, el equipo está por encima de cualquier eh, jugador. Y ahí está, señores. Touchdown 49ers y el extra de rugby es bueno, se van arriba 7 a 3, excelente. Drive de los 49ers, y 77 yardas en 11 jugadas, poco menos de 8 minutos, un drive sostenido. Casi todo terrestre, pero Lance completa su primer touchdown en playoffs. Es el primer pase de anotación de Troy Lance en playoffs en el franchise mode y fue a Ross Duini. Y en el kickoff de los Niners vamos a volarla. Pero se va a de ver regreso desde la yarda 1. Sale de sale hasta la yarda 26. Desde la yarda 26 vendrá, vendrá este primer drive del segundo cuarto de los Santos de Nuevo Orleans. Y ya se preparan para salir a, la a, a esta ofensiva. Géminis del lado izquierdo, Cámara al lado de Luis. Se echa para atrás, viene la carga, hoy oh, viene el pase rápido, el pase pantalla con Camara, Camara. 10 yardas, primero y 10 para Los Santos. Me agarraron, no me la esperaba otra vez, esos pases pantalla son muy sorpresivos. Tres ahora del lado derecho, un solo hombre de la izquierdo y viene Camara, también en su la capa. Vienen aquí la cruzas con Dalvinco. Y es hasta la yarda 45 ya de mi territorio. hoy oh. Está moviendo bien los Santos. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Formación cerrada, doble gemelos. Y se la entregan a la cámara por el centro. Cámara está creado ahí con Warner y con Alexander, pero sacó 6 yarditas. Se está moviendo bien este drive de los Santos. Vienen trips del lado izquierdo, gemelos del de lado derecho, gemelos del lado izquierdo. desde la formación escopeta, viene el pase al centro con Cook. Y es completo. Primera oportunidad de Yaros para avanzar, ya están en la 34 de mi territorio, se está moviendo muy bien esta ofensiva, doble gemelos, camar al lado de Ruiz formación eh, escopeta, tiene coberturas personales, viene Ruiz busca en la esquina y es completo nuevamente con Cook, que se está volviendo el caballo de batalla en este drive, está quemando a mis linebackers, está quemando a Fred Warner, primera oportunidad de Yaros para avanzar, ya en la 34 de mi territorio. Viene aquí Druidis, Druidis se la entrega a Camara. Camara es detenido ahí rápidamente por. Llegó Por fin aparece kilo en esta tacleada. No sé si para pérdida de yardas, pero al menos no, no ganaron yardas los Santos aquí. Vean bien, si el bloqueo bien ahí, hay Kinlow me parece que más que un pass rusher es un bull rusher. Perdió una yarda aquí los Santos. Segunda oportunidad, 11 yardas por avanzar. Krip de lado izquierdo del lado derecho, viene se mueve en la bolsa, viene, busca ahí rápidamente con cámara que llega hasta la yarda 21. Estamos a punto de llegar a la pausa de los dos minutos, tercero por tres, siete, ya 7 yardas para usar. Llegamos a la pausa de los dos minutos, señores. Pausa de los dos minutos en este medio juego. Eh, San Francisco ganando 7 a 3, apenas por 4 puntos. Un juego muy cerrado contra Los Santos de nuevo, Orleans están a punto de, de, de meterse a zona roja a los Santos. Tercera y siete, importante aquí para los Santos. Y para nosotros, si detenemos, solamente podrían ser tres. Si avanzan, podrían estar buscando otro siete. viene el pase aquí a la esquina. Camara no llegó. No llegó, señores. No llegó Alvin Camara. Cuarta oportunidad y dos yardas por avanzar. Se van a tener que conformar con tres, creo yo. A menos que el señor Sean Payton busque jugársela en cuarta. No, van a ir por el nivel de campo. Pero vamos a intentar la bloquear nuevamente. Con los carneros, ¡Oye! ¡Bloqueado! ¡Bien! ¿La tiene quién? ¡El mismo Mosley, bien! La bloqueó Emmanuel Mosley la recupera Emmanuel Mosley con la bota de los equipos especiales. Vean ahí. ¡Vámonos a dónde! Y ahí el mismo la recupera, pero lo quieren ¡Bien! ¡Bien! Se fueron con las manos vacías. Lutz no lo logró. Emmanuel Mosley la bloquea. Se van con las manos vacías los Santos y viene aquí el drive de los. Los Niners vean los números de Monster 6 corridas, 38 yardas. Troy Lance pues, está haciendo lo necesario para ganar. Lo importante es la victoria, no tanto las marcas. Aunque, según tengo que cumplir algunos objetivos, como para ver si llego al salón de la fama. A mí realmente no me interesa mucho eso. Lo que quiero es que gane el equipo. Pick del lado derecho. Llega aquí viene Lance. ¡Uy, Lance. qué pase tan arriesgado! La verdad es que apreté el botón a lo menso. Eh, Creo que ese fue mi error. <risas> mm, bueno, no lo, lo apreté sin quererlo apretar. Y salió un pase muy arriesgado Y casi me interceptan. A veces se me alocan los dedos. Pero bueno, segunda oportunidad. 10 por avanzar. Viene aquí Lance, Cambia la, la, la, la, la trayectoria de Pérez. Cambia la trayectoria de Willy. Viene ahí el pase cruzado. Bien. En Pérez. Exactamente ahí. Por el otro del campo, es tercera oportunidad, una yarda por avanzar. Es un drive de dos minutos. Tercera y uno, algunos ajustes. Vamos a cambiar eh, la jugada de lado. Tercera y uno, vamos a buscar el pase pantalla. Rápidamente sale ahí quien hoy oh, defendido por los Santos. No puede ser. Cuarta y una me la tengo que jugar. Perdón, me la tengo que jugar. Yo sé que es muy arriesgado porque si no voy a dejarles muy buena posición a los Santos, pero lo tengo que intentar. O están sea, mis coberturas personales van a cargar con todas las furias me la voy a jugar, voy a buscar atacar la zona profunda en uno contra uno no sé si con Mozart o con, con Dude Zabon o con vámonos ahí, vámonos con ¡Ah, me estorbó, sí! sí, me estorbó me estorbó, me estorbó, sí interferencia, interferencia de pase señores Interferencia de los Santos. Sí, iba a ir buscando el pase. Y un estorbó esquinero feamente. Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar. Ya estamos en la 32 de los Santos y podemos sacar puntos aquí. Importante esa jugada, señores. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar de los Niners. Viene aquí Lance. Lance está buscando. Busca en el centro. Rápidamente contigo Samuel. Samuel hace un corte y está claro ahí. Pero ganó 9 yarditas. 8 yardas. Segunda oportunidad y 2 por avanzar había trips de la derecha perdón, había trips de la derecha ahora se mueven del lado izquierdo Lances, el es el pase pantalla con Tevin Coleman Tevin Coleman pelea no llegó tiempo fuera uy, se está poniendo bien perra esa defensa de los santos Tercera oportunidad, tres yardas por avanzar con 35 segundos. Tenemos todavía 200 fuera, al menos 3 puntos si podemos sacar. Para irnos arriba, 10 a 3. Tercera oportunidad, 3 yardas por avanzar. Vamos a intentar el pase ahí fuera de otro con Juszczyk. Ahí está. Bien, Kaljuschek, bien, primer 10. Rebalazo en serie, señores. 22 segundos, 21, 20, 19. Viene aquí la corrida con. Oh, Los no, Tiempo fuera, tiempo fuera. Tiempo fuera. Oh. Vendrá segunda oportunidad. Y nueve yardas por avanzar. 14 segundos. Segunda oportunidad, nueve yardas por avanzar. 14 segundos. Food del lado derecho. Samuel del lado izquierdo. Y aquí el dentro fuera del corredor. No, viene el pase cruzado con Kendrick Ball, Kendrick Ball, se mete primero el gol en la guerra, siete tiempo fuera. Tiempo fuera. Ah, momento de decidir, señores. Podemos intentar todavía una jugada más a la zona de anotación. O nos conformamos con tres. Primera oportunidad de gol. Viene aquí Lance, está todo cubierto, está todo cubierto, viene el paso. ¡Uy! Oh, casi interceptado, casi interceptado, no. Vamos por 3, no vamos a arriesgar mucho. Vamos por tres, es un juego muy apretado. Tenemos que sacar todos los puntos de ventaja que se puedan. La cosa es no perder porque ya estamos en playoffs y no quiero que se trunque la historia. No sería tristísimo que aquí se acabe el franchise, no, señores. 10 a 3, señores, ahí llegó por festejando, ¿no? Desde la banca. Y vamos ganando por raquítico, 7 puntos. Pero se ha comportado a la, a la altura del equipo. Vean cinco, 70 yardas por aire, 44 por tierra, los Santos menos por aire y 5 solamente por tierra, no los dejo correr. Vean, ahí están todavía el, el, el, el play picture ya en las finales, en, en los juegos divisionales, para pasar a la final de la Nacional. Santos contra 49, empacadores contra halcones, negros de Atlanta. Vamos a ver quiénes son los gallos. Pero bueno. Ese es el, el play of Vamos a ver algunas eh, jugadas highlights de la primera mitad. De ahí esa corrida de, de Raheem Monster. Venía aquí Lance a buscar el pase. Buscar el pase ahí con la única anotación que ha habido de, de en el partido. Con Ross Drilling de Lanza Drilling para tener el marcador 10 a 3. Dos goles de campo y un touchdown de los Niners. La buena es que nos vemos con la ventaja. La mala es que reciben los, los, los Santos, pero es como si hubiéramos despejado después de la anotación, ¿no? después del gol de campo, perdón. Y ahí está. Vendrá en el, el touchback desde la yarda 25. Empezará el primer try de la segunda mitad a cargo de los Santos de New Orleans. Trips del lado derecho. Un solo hombre a, atrás de Trubisky desde, desde abajo del centro sacará la jugada. Vendrán los disparos de los Niners. Viene el engaño. Viene el disparo. Viene el pase con Camara. Camara nueve yardas. Ocho nueve yardas. Buena jugada de los Santos, ocho yarditas Segunda oportunidad y dos yardas por avanzar Segunda y dos yardas por avanzar Brees, Cruz del lado derecho Una la cerradora izquierda Se la entregan a cámara, cámara bienvenida Y rápidamente por Fred Warner Tercer ayuno, tercer ayuno importante para los Niners de tener aquí, para truncar este primer drive de los Santos, para ellos pues importante mantener la, la ofensiva viva todavía, Trips del lado izquierdo ahora, un solo receptor del lado derecho, Camara al lado de Bruce. no sé si se la va a entregar, no, es jugada de pase, viene el pase, oh, y el stop, ahí rápidamente con Cook, y logran el primer inglés. están en la yarda 42 ya de su propio territorio, la regla a cargo de Jack Kitart Tart. Vendrá primera oportunidad y 10 yardas por avanzar. Eh, a 8 yardas del medio campo. 19, vamos a, a, un, a una jugada de, de, de Blitz. Con el esquinero viene el cámara, Camara, Camara, Camara hace unos cortes y esta clave por Richard Sherman. Eh, me parece que fue un jugadorazo en el partido anterior. ¿no? Con ese six contra, contra los Rams. Mientras aquí tenemos segunda y tres por avanzar. Ya en la yarda 48. Eh, viene formación pesada Con el fullback, viene Camara, hace un corte 2 ¡Hay un fútbol! ¡Fútbol, bien! Yeah! Lo recuperó Kim ¿quién? ¿Quién fue creo que tan cargada en alguien en el 95? No sé quién es, creo que sí está tan cargada Recuerden de quién es el 95 ¿Quién lo provocó? ¡Jimmy Ward! ¡Jimmy Ward! casi del paso a Camara y vean, lo recuperan los Niners de Jimmy Ward, excelente y por paso de Jimmy Ward y la defensa nuevamente haciendo lo suyo excelente la defensiva de los Niners recuperando este balón en el medio campo y, y va a venir aquí primera oportunidad 10 horas por avanzar desde la yarda 48, ya del territorio de los Santos, que no del propio territorio con 3.53 en el reloj estamos a dos yardas de cruzar el medio campo vamos a intentar una jet sweep viene aquí con Divo Samuel, Samuel, bien, dobla la izquierda, un cortecito bien, se salió en el campo pero logró el primer 10, fueron 13 yarditas de Divo Samuel, ahí Sean Payton nos un poco de coraje, vamos a intentar, um, un pase pantalla, vamos a intentar eh, confundir a Los Santos, ya necesitan, ya mayosos, bajan a su corredor, bajan a su safety y vamos a cambiárselas porque me parece que la leyeron Así que vamos a correr por acá. Ahí viene el bloqueo y en el segundo bloqueo viene el otro bloqueo. ¡Ay! Casi se escapaba hasta la yarda 19. Ya estamos en zona roja señores. Buena corrida del señor Rahim Monster. Bueno, el otro juego es Rams contra Kansas City, ¿eh? Está bueno. Y el otro juego va a ser Atlanta contra Green Bay. Pero bueno, primero y... Acá estamos en primero y diez. Bien, pase pantalla ahora sí. Con Rafi Monster, bien. Bien, se quita uno, se quita otro. ¡Bien! Primero y gol, señores. Ya estamos en la yarda 4, tocando la puerta. Tocando la puerta de Los Santos. Primero y gol. Eh, 2.47 en el reloj En el tercer cuarto Una anotación podría calmar un poco eh, Nuestro nervio, nuestras ansias Estamos Tenemos muy buena posición Primera oportunidad que quieres pasar? Viene aquí Monster, Monster rompió un tackle, rompió otro ¡Gol! Pero lo jalaron de la barra, lo jalaron de la barra Estoy seguro que lo jalaron de la barra Face mask, como no Face mask lo aceptamos, estamos en primera y gol en la yarda 2, señores. Nuevamente, primero y gol. Tenemos que anotar, Primera oportunidad y gol en la yarda 2. Viene aquí, se la entrega a Monster. Monster, ahí era cortarse por el centro. No, oh, detuvieron y perdió yardas. Perdió dos yardas. Y Cameron Jordan en la tacleada. Segunda oportunidad y gol. Ah. Vamos a intentar confundirlos Segundo gol Venga, Viene la end-around Viene el corte de... no, no, llegó. no, no llegó No llegó Ya recuperó las dos yardas anteriores Pero es tercer gol en la yarda Vamos señores, está pesado esto Está complicado ¿Qué hacer? ¿Qué hacer señores? Bueno, vamos a intentar ¿Qué intentamos ¿Qué intentamos um... no intentamos? no no no no no no no no no no no Vamos a no no este. Vamos a un fake. vamos a ver si nos resulta un fake porque están todos en la línea pero vamos a cambiar a Warner del lado izquierdo, porque por ahí es por donde va por el monstruo, engaño con Jushek viene la pichada, ¡ay, no! Se detuvo mucho, ¿por qué? Ay, ¡No puede ser! En la yarda 2 y no pude anotar. modo, ni lo siento, va contra mis principios, pero voy por el gol de campo, esto ya es un playoff, señores, este es el franchise face, no me puedo arriesgar a perder un partido de estos, así que hay que asegurar, a jugar con el librito, y vamos a ponernos arriba por 13 puntos. Esto ya obliga a los santos a dos anotaciones, señores. El extra es bueno de Robin Cole. El extra, perdón, el doble campo es bueno de Robin Cole. Y estamos arriba a 3 a 3. Son 10 puntotes que obligan a los santos a anotar dos veces. Y el tercer cuarto ya se está acabando. Es pura estrategia, no es pura estrategia, señores. Pero la defensa de los Santos se ha visto sólida. Mi ofensiva no se ha visto contundente en zona roja y eso me está preocupando. Pero bueno, primera oportunidad y 10 yardas por avanzar. Gibbs del lado derecho. Un solo receptor del lado izquierdo. Viene Breeze, viene el pase rápidamente con cámara. Cámara... Hoy Me gana la yarda a Greenlow, pero aún así... Solamente logró 5 yardas Segunda oportunidad 5 yardas por avanzar Estamos a punto de que acabe el tercer cuarto quedan Va a salir con 10 segundos la jugada Está con 10 segundos, lo dice echa para atrás. Nuevamente va con cámara, cámara en el escape y está peleado. Ahí por Jimmy Ward, acompañado de Yacuzzi quitar Y esa fue la última jugada, señores. Del tercer cuarto, se acaban las acciones de tres cuartos. Vendrá el último cuarto. Los Santos todavía no están derrotados, están a 10 puntos y se están moviendo bien. Si llegaran a sacar puntos en este drive, estarían a ya sea 3 o a 7 puntos. No entonces este todavía todavía hay partido, todavía hay juego, señores, en el en el juego del divisional de los playoffs trips del lado izquierdo, un solo hombre del lado derecho, eh, al lado de Breeze. 49 en cover, 4, ¿quiénes? le pegaban, lo voy a sacar el pase de pantalla, ¡Oh! y no puede ser y no lo pudimos taclar. vean que jugada tan apretada, pero alcanzás a core, cuántas yardas, 6 yardas alguien camara, oh, no lo puedo creer, casi tenía blitz, casi tenía camara y sacaron 6 yardas, una jugada rota, temenlos del lado derecho señores, una ola cerrada, viene el paso oh, rápidamente con Michael Thomas, a la yarda 36 y se están moviendo bien los Santos. Tampoco han sido tan contundentes en zona roja, eh pero se han movido bien. Creo que estamos jugando como unos espejos. Ambas ofensivas se mueven bien, pero en zona roja no sabemos definir. Solamente un touchdown en el partido. Viene Brice con doble gemelos. Está buscando, se mueve, se mueve, le van a llegar, le van a llegar al fútbol. ¡Hay un fútbol bien! Bien provocado por Ford y la recupera. Garcett, el error de Drew Brees, señores, el error de Drew Brees, el error de Drew Brees. se metió igual a trabas. el error de Drew Brees. ahí está. Y la recupera Ari está en el gol. Pede. Bien, directo al balón de D. Ford. Y viene la ofensiva de los Niners. Monster en la primera mitad le grupo 40 y canto yardas, ahorita solamente lleva 15 desde entonces, primera oportunidad de 10 yardas para avanzar vean todos están cargados del lado derecho, pero por ahí vendrá la pichada y no sé, en ningún lado no la supe descifrar, creo que tuve que haber cambiado la dirección de la corrida y perdió una yarda Segunda oportunidad, 11 yardas por avanzar, estamos y caballeros, eh, viene Lance, ahí está buscando, viene rápidamente con el escape, que esté Teddy Coleman, Teddy Coleman rompe un tacleo y saca unas 7 yarditas, ¿no? me parece que fueron 7, 8, tercera y 3, si fueron 8 yardas porque era segunda y 11 tercera y tres por avanzar eh, Tenemos que sacar algo aquí y Tenemos que seguirle bajando el reloj Es la única manera en la que vamos a dominar el juego Tercera y tres, viene formación y se la entrega Ah, no se la engaño con Monsters, Monsters Viene el pase aquí, ¡Bien! ¡Play action! ¿Con quién? Con Ross Duili. No hay Kittle, pero hay Duili. Bien, señores, primera oportunidad Y diez yardas por avanzar Esta ofensiva de los Niners moviéndose Muy, muy bien, ya estamos en la 21 Ahí ya podríamos lograr Otro gol de campo, pero hay que ser más Intendentes, ese es el reto de esta ofensiva. Se la entregan aquí a Monster, vienen bien los bloqueos. de ahí el giro, intentaba. Pero solamente ganó 8 yardas. Segunda oportunidad, 2 yardas por avanzar en la yarda 13. Estamos a tiro de gol de campo. Nos podemos poner a. No, no a dos anotaciones, a dos touchdowns. Segunda y dos, se la entregan aquí a Monster. Monster los bloqueos. ¡Llegámonos! ¡Ahí está! ¡Touchdown! ¡Touchdown! ¡Raquim Monster! Se la merecía. Touchdown, full Forders. Con estos señores, estamos amarrando el juego y quiero ir por la conversión vean ahí ven el bloqueo de Trent Williams y solito ahí touchdown 49ers 19 a, a, a 3 si metemos la conversión es ponernos como si fueran 3 anotaciones de 7 de vamos a intentar la conversión si sí, señor cómo no y amenazan los disparos de los Santos No, se botaron Pero aún así, ahí está Vámonos Con Vivo Samuel La conversión es buena Me amenazaban el disparo Pero no me la tragué Tuve paciencia Y dos punchos para Vivo Samuel Vean Ahí le ganó la espalda al Bucket. Bien 21 a 3 señores, este juego se está inclinando ya del lado de los Niners, los Santos están a tres anotaciones, a 3 ofensivas, porque con 2 anotaciones de 8 puntos les alcanza, viene aquí el regreso de los Santos, y hasta ahí, a la yarda 28, desde ahí empezará el drive de los Santos, no es mala posición, pero el tiempo apremia, solamente tienen tres tiempos fuera, más la pausa de los 2 minutos, pero están abajo por tres anotaciones, 2 de 7. 3 de 7. Para evitarlo ganar. Cruz del lado izquierdo. Viene el le viene, viene, viene la carga. ¡Bien! ¡Bien! ¡Nick Bosa! ¡Bien, Nick Bosa! Ahí está la captura de Nick Bosa, señores. Segunda del partido, me parece, o la primera vez. ¡Bien, ahí! Y eso parecía fútbol también, ¿eh? A ver. Ay, parecía fútbol, pero bueno, no la marcaron. Como sea, perdieron yardas, señores. Segunda y 20 por avanzar. 3-11 en el reloj. Se tiene que seguir corriendo, 2.52. Trix del lado derecho. Se les complica el drag a Los Santos. Segunda y 20, viene aquí Luis. viene el pase. Rápidamente y completo con Cook, pero ahí estaba Fred Warner tercera y 15, solamente sacaron 5 yardas desde la yarda 22 vendrá la tercera oportunidad y 15 yardas por avanzar de los Santos tienen trips del lado izquierdo gemelos del lado derecho, formación completamente abierta los Niners solamente cargan con 3 viene el pase aquí a la esquina ¡Oh, no puede ser Cook ¡Oh, bien detenido, bien detenido por Jimmy Ward, cuarta y una se la jugarán los Santos viene la pausa de los 2 minutos tienen que pensar si se la van a jugar cuarta y una viene la pausa de los dos minutos esto solamente va a ser para que ya lleguemos a la pausa de los dos minutos señores esta, esta jugada es crucial aquí, aquí está el partido ya aquí ya podría entregar el partido a los santos o podrían mantener todavía viva la esperanza aunque yo ya lo veo muy complicado, vamos a pasar a la final de la nacional señores, eso ya es un hecho trips del lado derecho Drew Brees con Alvin Kamara al lado viene Brees, está buscando, está buscando hoy oh, en el stop nuevamente ahí con Michael Thomas a la yarda 50 desde el medio campo jugadas en serie, quieren conservar sus tres tiempos fuera, viene Breeze, trips del lado derecho, viene el pase al centro con Cámara, Cámara se mete a la yarda 37 desde ahí vendrá primero oportunidad y 10 yardas por avanzar, esto ya es trash time, estamos cediendo mucho viene Breeze con formación abierta, trips del lado derecho viene Breeze, no encuentra, no encuentra le van a llegar, le van a llegar, no, ¡vente! Y, ¡Y bien! ¡Y la recupera de ¡Intentaba correr bien! ¡Ahí está señores! Ahí está, esa es la cereza en el pastel, segundo fumble de Drew Brees. Se acabó el partido con esto, señores, golpazo de DeFord y él mismo recupera el balón. Dee Ford me parece que es el jugador de este partido, no, en el pasado me parece que fue Sherman en este clip dan los números de Land. 12 de 17, 118 yardas, no un touchdown. Números bastante decentes, pero lo suficientes para ganar un partido. Dos pases de anotación, que han sido eh, la, la, la, la, el veneno para los Santos. No, no, no, no han sido tan contundentes, pero bien aquí. Mister Trump un rompe dos. Y saca siete yarditas, me parece. Y no, sí, segunda oportunidad y tres yardas por avanzar. La verdad es que esta, este, este equipo de los Niners se ha visto balanceado. Con un buen ataque terrestre con los controles haciendo las cosas como tienen que hacerse bien el pase aquí rápidamente el corte de Terry Coleman, bien y se mete hasta la yarda 20 ya estamos en zona roja con, 40, con 30 segundos jugadas en serie jugadas en serie señores, 27 segundos 26, 25, 24 Primero y 10, ya, ya esto es, ya es lo último que van a intentar, bien ahí el pase bien no no tiempo fuera, tiempo fuera, tiempo fuera bien, en la yarda 2 me parece vieron cómo le gané la espalda al backer y ahí lo encontré y primero, hijo en la yarda 1, con 17 segundos, pues y gol, tenemos dos tiempos fuera. Todavía podemos intentar algo, podemos irnos arriba, podemos ganar el juego un poquito más holgados. Vamos a intentar nuevamente engañar. A la defensa de los Santos, Bien aquí ¡Ay no! ¡Lo detuvieron! ¡Lo tuvieron Pensé que sí me escapaba Tiempo fuera y perdí bastantes yardas Estaban primero y gol en la 1 No pude haber ido con Juchek, intenté sorprender No me salió Segundo y gol en la yarda 7 Bueno, si así va a ser, pues bueno Vamos a ser agresivos, este juego ya lo ganamos Esto ya nomás es para ponerlo más abultado De lo que fue no para tratar de engañar al, al honorable público porque la verdad es que fue un juego bastante cerrado hasta el último cuarto íbamos ganando apenas creo por por 10 por puntos segunda y gol en la yarda 7 dos receptores un doble a la cerrada, un corredor detrás de, de Troy Lance. que también se abre a la, a la zona del hook dos segundos, viene Lance, busca receptor, se mueve, se mueve, se mueve, le viene la presión, le viene la presión, ¡Ay, no, no agarraron, en la llama 20, tiempo fuera, no puede ser, segunda captura, Trey Lance, ay, no tenía receptor, y ya no la pude volar, con 4 segundos, ya nada más vamos a intentar esto, a ver, y si de churro, nos sale, all streak, Vamos a mandar a largo a Monster. Vamos a mandar a largo a Duilly. Vamos a mandar a largo a Samuel. Creo que Samuel, sí, a Warren, sí. Ahí está, vámonos. Ahí está, ahí está. Ahí está. Touchdown Ross Duilly. Touchdown 49ers. Ahí está, nuevo George Kittle, pero hubo Ross Duilly. Y ahí está, señores, touchdown. Vámonos solito. Y con eso, señores, acabamos el partido. Básicamente ya les dejamos un segundo. Touchdown, de freelance. Tres, touch, tres pasos de anotación. Ja, ja. Un segundo viene el extra de Red que va a ser bueno. Ahí está. Bueno, señores, por el centro. 28 a 3. Los 49ers. Al final terminan dominando a Los Santos, 28 puntos a 3, con un segundo ya solamente vamos a sacar un roletazo para acabarnos el partido y mm, mm, mm, mm, pues bueno, sería, supongo yo, el, el, el, el, el campeonato de la conferencia nacional, no, no sé si se vayan a saltar más cosas porque se han estado saltando como mucho, ¿no? jugamos el juego inicial, luego jugamos la semana 12, ahorita estamos en el divisional porque, porque descansamos la primera semana, no sé si vaya a haber juego eh, campeonato de la nacional o, así que bowl, o ya no vamos a ir visto el otro gol, ya pasamos a la otra temporada, no lo sé, sea, dan ahí algunas fotos. En este juego ahí está el touchdown de los Willie, de cerquita. El touchdown de Raheem Monster por tierra. El otro touch es atrapado en el Rose Señores, ahí están las, los números. Los dominamos por aire, por tierra, por yardas. Robamos cuatro balones y dejamos en tres puntos a los Santos. No nos pudo hacer ni un solo touchdown de Ruiz y ya lo retiramos. Señores, los 49 siguen invictos y podrían ser campeones invictos, podrían ser campeones con un coreback novato. Bueno, y vamos a ver qué pasa. Pero bueno, hasta aquí llegó este partido. Vamos a ver qué es lo que sigue en la historia. Vamos a ver qué es lo que sigue en el, en el franchise mode. Vamos a ver cuál es la siguiente eh, eh, fase. Es lo que nos espera. Pero hasta ahorita bien, ¿eh? Debutazo, vean, ganamos eh, Primera victoria de Playoffs Gané 2.500 Primera victoria de Playoffs Gané otros de la Legacy eh, La historia se está haciendo eh, Liderando el camino bla, bla, bla, Vamos a ver Gané un trofeo, ¿no? Muy bien Vamos a, a, a Play card, vamos a poder seguir, Vamos a seguir eh, haciendo mejorar A nuestro jugadores, ya estamos a los 90 ganamos nosotros Strong Arm Upgrader 90 Overall Y creo que es todo Vamos a ver el franchise mode que nos, que nos depara Estamos ya teniendo 90 de Overall No, ya, ya no puedo cambiar nada Vamos a, la, a descartar no My Player Card No, no hay manera de ya de improvisar nada Pero ya tenemos 90 de Overall La meta es llegar a 99 Vamos a ver mis metas. No, ya vamos a continuar en el franchise face. Face of the franchise. Vamos a ver qué. Ah, todavía puedo improvisar más. Ya me aparece otra cosa de my player card. Vamos a ver qué es. Vamos a aumentar ahí en Improvisor Bien, señores. Ya seguimos a 91 overall. Aquí el, el también 91 de overall, 83 de Field General Upgrade Vamos a ver el improviser. Bien. Bien, ya 79 en overall de, de improviser. Bueno, strong arm. A 92 en overall. Bien, ya subió a 90 el strong arm upgrade. Ya 92 overall y creo que hasta ahí se pudo. Así que bueno, vamos a ver. Vamos a ver que sigue, vamos a, a ver si ahora sí avanza. Vamos a continuar of the franchise Matthews está hablando que no puede ver Esta nueva generación Órale, dicen que es un talento no había visto algo así mucho tiempo Un atleta así Órale, hablando de, las, We've de seen the la past, generación talental, talento generacional como Julius Shaquem Barkley, Pat Mahomes, Williams, Barley, Pat Mahomes, Pat Mahomes obviamente Lamar Jackson. The talent of all Una generación de talento de, de, de, de, de todos los tiempos. Órale, o sea, Matthews, ¿se acuerdan de Tommy Matthews? Pues hablaron maravillas de él en este reporte. Y creo que. Podría ser que nos lo encontremos it por, por ahí yeah. Bien, novato yeah, del el año, señores! Honor. ¿Cómo? ¿A quién le atribuyes tu éxito? No, pues no, vamos a... Gracias al equipo, gracias a todos mis compañeros, señores Pues como que a quién en... Ahí está y sí, vamos a hacer un, un jugador de equipo Aysa. The rest of that was a blur, but I held on to the trophy. Felt in have it to mark the in, in the in otros 10.000 en XP para la eh, ofensiva entera, grief profit, Desbloqueé una nueva habilidad para equipar a mi novato y novato del año 1500 en Legacy. David con ese a golear. tengo que hacer 10, 10 coberturas personales, 10 coberturas personales contra los espineros en un juego. ¡Ah! Tengo que ganar el Super Bowl. ¡Ah! O sea, ¿ya va a ser el Super Bowl? Sa, señores! No, pues, pero bueno, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a ver si es el Super Bowl, vamos a ver qué tal. Y vean aquí, ¿qué podemos hacer? Pues sí, atacar el cover 2 y blitzear. Patrick Mahomes y Trey Lancey, sí, señores, me parece que es el Super Bowl. Tyreek Hill y Divo Samuel, las comparativas. Travis Kelsey y George Hill Tyron Matthew y Jimmy Ward. Chris Jones y japón Kinlow. Señoras y señores, señoras y señores, ¡el Super Bowl! 49ers contra Chiefs, señores, esto yo no lo, no lo planeé, esto, esto no estaba escrito, esto yo lo estoy dejando llevar por la corriente y vean la presentación de los Niners contra los jefes, señores, el Super Bowl, 55, ¡ah, qué emoción! Trey Lance llegando como un novato al Super Bowl, vamos a ver si es el novato en poder, primer, en ganar el Super Bowl por primera vez en la historia, y aquí está la presentación, señores... Desde el Super Bowl, aquel, la 54, ¿no? Que ya sabemos la historia. Viene la revancha con Troy Lance. Y los 49 de recibiendo a los jefes. Va a ser un juegazo. ¿No? Ya, ya en, aquí en el canal 49 me he enfrentado como cuatro veces contra los jefes. Pero esta es la primera vez que yo no lo planeaba. Así que... ¡Ah! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios enfrentar a los, a los jefes en este partido! Pero bueno. Yo creo que hasta aquí le vamos a dejar, los voy a dejar picados, no, ya a partir de aquí en adelante no sé qué vaya a pasar, si lo gano no sé qué va a pasar, si lo pierdo no sé qué va a pasar, pero lo vamos a dejar hasta aquí señores, vamos a dejarlo en el volado, y y, y, y, pues bueno, a ver qué pasa señores, nos vemos el, el día lunes, ¿no?, el día lunes para, para el podcast. Yo creo que vamos a hablar de, de varios temas que están sucediendo en San Francisco, pero el que más ahorita creo que está sonando es el de Richard Sherman. Eh, por cierto, por ahí le quiero mandar felicitaciones a algunos compañeros que se me han olvidado, no recuerdo sus nombres, pero ahí les mando sus abrazotes, señores. Eh, no se olviden de revisar el contenido de Canal 49. El jueves pasado estuvo muy bueno el de George Kittle. No, el lunes hablamos ahí un poquito del tema de Garópolo y Shanahan, de su divorcio. Este lunes que viene vamos a tocar el, el, el tema de Richard Sherman, no sé si vaya a ser el tema medular, pero vamos a hablar de algunas cosas, pero eso de Sherman está bastante interesante, cosas que pasan y cosas que uno no entiende. Pero bueno, hasta aquí el Franchise Mode señores, si les gustó el video regálenme un pulgar arriba, suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram, ya casi llegamos a los 5.000, se vienen sorpresas, ya se viene la temporada, estamos calentando motores, nueva etapa de Canal 49, les mando un abrazote a todos, cuídense mucho y ya lo saben, Go Niners.